el jabón de cannabis necesitamos tintura de cannabis, una olla una espátula de silicona un recipiente para evaporar una balanza glicerina, puede ser cristal y coco neutra o una de esas dos un molde aceite esencial a gusto vitamina E si tienen y oleato de lavanda si tienen Taramos nuestro recipiente, ponemos a evaporar la tintura en anaje eléctrico y una vez que la tintura está evaporada, pesamos nuestro recipiente nuevamente y vemos la cantidad de resina obtenida. Cada 5 gramos de resina, un kilo de glicerina neutra. Puede ser medio kilo de coco y medio kilo de cristal como en este caso. Como nosotros obtuvimos menos de 5 gramos de un proporcional de glicerina de 115 gramos una vez que logramos que la glicerina de cristal y de coco derrita y se unifique con la resina ya tenemos nuestro preparador le podemos agregar vitamina E para que conserve y no se pongan recién los jabones aceite esencial de lavanda de romero o el que tengan en su casa siempre que sea de uso cosmético en este caso también utilicé petróleo de talento. Una vez listos los ponemos en nuestros moldes previamente aceitados para que no se peguen y tenemos luego de un rato y solidifica nuestro jabón terminado.